A ver, espérate. Espérate que me voy... Y abro otra cosa. ¡Perfecto! Empezamos bien. ¿Ha abierto algo? Yo qué sé, que ha abierto. Espérate. Ahí está. Ya, espera. Se te ha salido del mundo, ¿eh? Se te ha salido. Ya, lo sé. Vale, he salido vale. a tomar el viento. Empezamos bien el vídeo. Espera. Pues sí. Entro y, y saludo. Porque si no... ¡Ay, señor! A ver, qué. ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? ¿Qué se escucha? ¿Qué ha pasado algo, no? Que me estoy muriendo yo... un poco Ay, Dios mío no, no hagas eso A ver, eh, hola espérate, un poco Así, ah, hola, ¿sí ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, ¿cómo estás viendo? Estoy junto con Yo Con yo Se llama yo, ¿vale? Para nada se llama Daniel Se llama yo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuéntame Muy bien, muchas gracias por hacer esta serie porque... Bueno, intentar hacer esta serie porque eso es muy divertido yo creo ¿No crees? Sí, puede estar bien Que por cierto, si alguien quiere jugar también, o sea, no solo aquí con él, sino con otra serie aparte Con otra persona eh... Porque yo puedo jugar con suscriptores, ¿sabes? Sí pero con diferentes mundos obviamente, ¿sabes? O sea, yo contigo aquí, con otra persona en otro sí. mundo, ¿sabes? Te digo, Eso un, estaría. Un Muchas gracias, son muy bonitos. <risa> es <risa> son que muy he reto, bonitos. He reto esto y a veces dan palos, ah. mira. Ah, dan sí. Palos. Sí, te dan, te dan, palitos. A ver, para que no sepa de qué va esto, vamos a hacer una serie en conjunto. Eh, según él, es, ha puesto bom ¿cómo es? Bombalán, ¿no? Sí, Bombaland. Por, por poner un nombre. Entonces, eh, sí. vamos, a, vamos a ello, vamos a empezar, va, a ver. ¿Por aquí, que sí, Porque es que todo hay agua. Ahí hay madera, no sé si te has dado cuenta. Pues no, no me he dado cuenta, es que tengo los chunks, o sea, para cargar bajo. Bueno, les voy a subir que ah. no pasa nada. Pues imagino por chunks, lo de la tablet, siempre. ¿no? Que Para que no te cargue mucho. Sí, para que no me dé un poco, de pues, vale, los. voy a poner 10. Vale, ya está. Vale. No, mejor no, que me está espetando. <risa> Ay, un momento, voy a No sé qué poner, voy a poner 8 esta vez. Ahora me peta, no sé, es una cosa rara. Vale, ya está, ya está. Vale, vamos a ver. Sí, oh, Esto es una jungla. Pues no es tan mal, no es tan mal esta oh. semilla, ¿no? Yo pensaba que eran los árboles estos de. de pino, pero son los de jungla. Qué guay. Pues sí. nos encontramos. Oye, ¿qué me.? Es de broma, ¿eh? ¿Pero qué me da si ahora nos encontramos.? Algo, como por ejemplo, el templo de la jungla, o como se diga, es que no me acuerdo la, ¡Ah! ¡La mansión! Pues eso es muy difícil, de ¿eh? encontrar Sí, pero es divertido, me puedes tocar algo bueno, voy a romper un árbol Estaría guay, eh, encontrar una sí. mansión No, me refiero, no, no una mansión, me refiero, en el templo de la jungla Ah, pues no, no, eso eso es nuevo, lo han puesto ahora No, es bastante viejo En oh. realidad, si no lo sabes, no pasa nada Pero igualmente, es un templo donde hay trampas, ¿no? también Pero es pequeño, ¿no? y hay dos cofres, uno que está a la vista y uno que está, uno que está ah, escondido Ah, es creo que ya sé a qué te refieres, sí Que es de roca, ¿no? Sí, es de roca, ¿dónde está? Porque hay vale, un árbol aquí, hay un árbol bajo tierra, creo ¡Madre mía! Sí, sí, hay árboles a veces que son muy pequeños y están... están en el suelo. No entiendo. ¡Ah, mira! ¡Sevillas de cacao! ¡Para sí. galletitas! <risa> vale, guay, guay. A ver, espérate, que hago la, la mesa de crafteo y hago... eh... espérate. Aquí hay mina, ahí hay todo, hay, hay una mini mina, ¿eh? ahí Vale, espérate. voy a hacer dos picos. ¿Vale? Solo dos no, picos. No, no, no, ya tengo madera. Solo haz uno para ti ya, tranqui. Ah, pero el pico, ¿no? Sí, sí, pero haz uno para ti y yo, yo me crafteo uno, tranqui. A ya vale, lo tengo. Vale. Mira, eh, voy a hacer un hacha. Aunque solo vale. para talar, porque no a... yo lo que hago ahora es. Eh, ahora que ya he aprendido algo más o menos del Minecraft, <risa> yo me hago solo el pico, me voy a buscar madera, o sea, piedra. Gracias. Me voy a buscar aquí, aquí. madera y a piedra. Está. Vale. Mira, y entonces, así hay nos hacemos una, una pequeña mina. Las... Sí, ahora, ahora pillamos la, la roca. O si quieres, ves para allá y ves pillando lo que sí. encuentres. Voy a pillar bastante roca y también te daré a ti. Voy a subir sí. el volumen. Bueno. ¡Hay carbón! ¡Mira qué bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué maravilla! ¡Uy, cuidado! ¡Espérate! Vale, cap Parkour <ríe> Y me hago daño, perfecto <ríe> A ver, eh. eh Estoy haciendo una araña. uuuh, ¡Oh, ¡Eh! No, no Hala, Gracias. a tomar bien la araña Me, me va a matar <ríe> Ahí y, está Voy a hacer 16 y 8 Voy a, voy a pillar 16, 8 para mí, 8 para ti así te crafteas Vale es, Mira, ahí te deja una me mesa de crafteo ahí, ¿vale? 8. Te la he hecho ahora Te vale. la he puesto aquí okay. ¿Ves? Eh, dame un poco de roca para hacer el horno y todo eso. Sí, toma, toma. Te, te doy 8, que tengo 16. Te doy la mitad. Vale. Toma. Y así voy haciendo las herramientas, el horno y todo eso. A ver. A ver, 8 solo te sirve para herramientas o un horno, así que ahora te doy más. Sí. Vale, un pues un horno sería. Sí. Vale. Ya tenemos para... Ah. para -pa -pa nada. Pa -pa -pa -pa -pa. Mira, ya tengo tres 3... Para comida tiempo? o lo que sea. Pues sí, mira, toma. Otro, otros ocho, ahí, ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? Ya, te, ya lo has pillado, creo. Mira tu inventario. Ah, 8. vale, sí, lo tengo, lo tengo, vale. Ok. Vale, vale. A ver. Voy a hacer eh... esto, esto, esto, esto, esto. Vale. Vale, las herramientas las voy a tirar en cualquier sitio, ahora las, las viejas. Vale, no toma, de... la espada. No, ahí ya yo tengo todo, ya tengo todo. Ah, ¿ya lo tienes todo? Vale. Sí, sí, tranquilo. Tranquila. No, tranquilo, perdón. Tranquila, tranquila. <risa> si me ah, he preguntado, ¿eres, ¿eres chico o chica? Chica, chica. Ah, no lo sabía. Pensaba que eras chico porque tienes como una voz de chico para mí, ¿no? Para mí, ¿no? Ah, Pero sí, bueno, eso me lo, lo dicen, me lo suelen decir, sí. Es que tengo la voz grave siempre. De toda la vida, ¿eh? O sea, no... <risa> Está acostumbrada ya. Vale. A ver, voy eh, a hacer... Vale, voy a tirar las herramientas aquí, que aquí no las quiero. Las voy a tirar vale. aquí. Hazte antorchas, ¿eh? Acuérdate. Sí, voy a pillar el carbón ahora. Vale, yo he pillado un poco. Ahora te, te he dejado... Te he dejado un poco también a ti. Pues vale. Si lo no quieres pillar... Eh, a ver, espérate, hay que limpiar un poco esto, eh, está un poco peligroso, <risa> un poco bastante Sí, porque va a haber algún móvil y nos va a matar a lo mejor, vale, ahí gracias, está. mira, te voy a coger un poco ahí tienes Mira, ven, pilla tú también, que aquí hay mucho, mira No, ya ha pillado, ya ha pillado, tengo 31 do... antorcha, o sea que Ah, vale, me bueno, pilla igualmente si quieres, yo voy a pillar aquí Vale, pues me pillo me pillo por aquí A ver si hay Es que voy a bueno. hacer como una subida para subir Y no tener que gastar el bloque Aquí hay más carbón me de encontrar más carbón sin querer Bueno, bueno, bueno Pues pilla, pilla por ahí Y yo pillo por sí. aquí okay. Así tenemos, Buah, tenemos un montón, eh Pues 300, si cero sí <risa> Ya te digo Bastante, bastante Vale, yo ya ha pillado todo lo que había aquí ¿Has encontrado algo interesante por ahí? Mucho carbón. <risa> Demasiado carbón. Eh, sí. es de noche, ¿eh? yo te lo digo. <risa> yo te aviso. Mira, pues voy a voy a ¿quieres salir ya? Mm, como quieras. Si has encontrado algo interesante por ahí, aparte de sí carbón, explorar a lo mejor. ¡Ah! ¿aquí hay más? No, ¿dónde vas? Espérate. No, no subas, no subas, no subas, no subas. Baja, baja, baja, bueno, yo tapo, bueno. yo tapo, yo tapo. ¡Ah! tío tío! Tapa, tapa, tapa, tapa! Tengo un cora tengo un corazón. A ver qué hago. Buah. Uy. Estamos bien, eh. Es que justamente Ha aparecido y un creeper ahí arriba. Solo tengo un ojo de araña, si lo quieres. No, me ha uh, no. no me lo creo. Espérate. Voy, voy otra vez, espérate que estoy yendo. Baja aquí, puerco. Espérate. Espérate. Esqueleto, baja. Espérate. No, ca es no quiere bajar, mal, eh. Ese usted un cagón. Sí, Ay, Dios que lo, sí. Bueno, que son dos. Bueno, ¡Bueno! Ya está, ya está, ya está, ya ah, está. Vamos, vale, vale. Hala. A tomar bien todos los esqueletos. Ya estoy pillado Esto aquí. He pillado las flechas y el arco. Esta espada tuya. Eh... Tenía son. 30 algo de carbón eh, eh cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no, que muero! ¡No! Vale, ya, vale, ya, ya, ya, los he matado. ¡No has muerto! ¡Vaya! No, okay! no. Ahora, ¿dónde está la casa? No tengo ni idea. <risa> Las cosas como son. Ah, vale, sí, es por ahí, es por ahí. Se viene una travesía peligrosa. Me vale, <risa> un casco de diamante porque he matado a un zombie. Bueno, sí. bueno, bueno Te doy todo, bueno, cuando vengas, a ver si te veo A ver si llego, viva, que eso es otra cosa <risa> pues Estoy intentando sí. llegar, eh Vale, vale Ya te a veo, ver. te veo Vale, te uh, veo, te veo, loro. te veo He visto un loro ahí uh, uh, uh, Hay sandías, hay sandías Vale, vale, <risa> vale, vale, vale vale Uy, toma, te doy todo, te doy todo Estoy ahí, eh <risa> ay Me caigo Bueno, estoy, me he tirado estoy estoy más bien, bien. <risa> Vale, estoy ahí en está el car Te doy esto esto, esto, esto, es tuyo, esto, esto, esto, esto, también es tuyo ¿Qué esto. más? Eh? ¿Qué, ¿Qué más? Ah, son antorchas eh! ¡Eh! ¿Eh? ¡Uh, vale. Uf, uh, tres corazones! Vale, espérate Yo también tengo a tres ¡Uff! Yo, yo también tengo que comer Toma, esto Toma, come no, eso, no. es <ríe> lo único que me queda <ríe> me también yo un tengo. Toma, te lo doy. Pues si lo quieres tú. <risa> vale, ahora te doy el otro trozo. Me como un trozo y te doy otro. Gracias, ya tengo. Vale, ya está. ¡Hala! Ya nos hemos ver, repartido la comida. A ver. Eh... <risa> pues nos hemos quedado así. Tal cual. ¿No? Anda, mira lo que puedo hacer. ¿De qué? Sí. ¡Oh, la hoguera! Puedo wow, perder pero que, es... que a otra eh, eso, lo, no, eso lo vamos a poner cuando tengamos la, la, la casa. casa Yo lo pondría con... porque sabes que pasa que si lo pones Luego o sea, para quitarlo se te deshace Entonces es mejor yeah. que te lo guardes, ¿sabes? Sí, sí Ahora, pero... hay que salir a la superficie Vale, pues eh, lo pillas tú o yo Vale, vale pillo tú? yo el horno Vale sí. ¿Y tú pillas y Yo tengo la, una misa, yo tengo una, ya tengo una Ah, vale, ok Voy a pillar esto, que aquí hay un árbol y me lo quiero llevar Vale, espérate Ahí Está El arco ¿Tienes madera? Cuidado Uy. Sí, sí, sí, que tengo Y, y le doy tengo, con tengo. el pico vale, vale, vale Ya está Uf Ya está, ya está, ya está Te doy esto, uh. te doy esto de madera Vale Para cuando hagamos la casa eh, He visto sandía Ahora, pues estoy a dos a corazones y medio, ¿y tú? Um, yo tengo... 6 um, Vale, Uy, pues creo que es... A ver, espérate, te indico... Vale, yo subo, vale, ya está a Aquí, ver, aquí, espérate. aquí, he visto Por ahí, ¡ay! ¿Qué? No. ¡Me han tirado! Oh. ¡Ay, señor! No pasa nada, no pasa nada, no nada. que no, locunda no pasa nada. el pánico que, que el panda no cunda, vamos para allá sí Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado ah, que voy a que morir escucho. otra vez, voy, voy a morir yo también No me bueno. lo creo Voy contigo, voy contigo, te veo, te veo Te espero, te espero, te espero vamos. Hola, ¿qué haces tú por aquí? <ríe> ¿Qué haces tú por aquí? Uy, creo que cuidado, eh Tengo que ponerse en modo fácil, pero bueno Bueno quieres? Más emoción para el juego pues para la sí. serie y para todo Pues sí A ver Vale, esa aquí, eh... aquí Aquí está la sandía Sí, esa ah, es la aquí, sandía, ¿vale? Espera, aquí, yo pillo el hilo Y ya me he muerto aquí Aquí, aquí Vale Vamos Vale, pues ahí tienes la sandía, ¿vale? Ya la has visto Vale, ahí ya tienes todo Espera Vale, voy Vale, espérate. eso es tuyo Tengo dos Esto... espérate, que Ay, no, tengo... perdón, que he cogido Esto es tuyo ¿El qué? Esto es tuyo, que lo he cogido Ah, vale, vale Espera, esto y esto. Ya está. Vale, vale. Y esto también es tuyo, ¿no? El, el casco, esto. Eso, madre, ¿te algo? Eh. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué ha sido eso? Y pues... Ven, ven, ven aquí, ven, ven, ven. ven. ponte suerte, aquí, ponte aquí, a a ponte asco. aquí. Mira, aquí va el ¡Cúbrete, cúbrete! Espérate. Ponte aquí, ponte todo. la.. la... Mira, no, yo tengo no, un casco te de, de oro también. No, todo, te doy eso. Ah, toma, vale, toma. Gracias. A ver, espérate. ¿Tienes espada? Sí, te he lanzado una. no sé dónde está. A ver, sí, vale, sí. yo tengo dos, eh. Te lo digo por si acaso. Vale, vale me no... falta la, la pala. No sé si tienes una pala o. No, vale, tengo una mesa de crafteo. Toma. Dos, tenía dos. Así que vale, te doy una. La mitad no, del todo, carbón. Todo. La mitad del carbón te doy vale, y, y me falta la vale, pala. Vamos a salir por aquí, vamos a salir por aquí, que aquí podemos salir. Vale. Vale, a ver. Salimos, vale. Vamos a por la... Creeper. Espera, que iluminó. Vale. Eh. Vamos a por la sandía. Vale. La sandía es está importante. aquí. ¡Hala, miércoles! ¡Corre, que hay un montón de zombies y esqueletos! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Apocalipsis, ¡Zombie! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! Vale, vale, vale, vale. Vale, este, vale. Hay que vale, vale. Corre, hay que corre, corre, corre, un ¡Uy, Dios! Es ¡Dale, vale. Dale, dale. Bueno. Vale, vale. Pilla un poco Pilla un poco de sandía, yo pillo esto. Vale, como, ¡Pilla, pilla, pilla, pilla! Yo, vale, yo te vale. defiendo. Yo te defiendo. Vale, pilla, vale. pilla sandía. Tío, voy, voy. Pilla sandía. Yo te cubro. Vale. Que se acerque vale. lo machaco <ríe> A ver Por aquí me... ¡Eh, eh, eh, Que viene un zombie, espérate Vale, vale, vale. basto, chequeo. Tengo mucha sandía Tengo, a ver, con esto Tengo 53, a ver, él quiere partir Toma mm, Se puede plantar, eh, luego, o sea que Tranquilo, que no pasa nada Sí, sí, pero te voy a repartir Espera, ¿Qué, cuidado qué, que viene viene un zombie Cuidado, cuidado, cuidado, que viene un zombie Ahí ya está, ahí está no, te doy, ya está, ya. te doy, pues te lo que, más, vale, te voy a dar, yo tengo 24, tú tienes 29. Vale, gracias. De nada. Uff, madre mía. ¡Menuda aventura! Pues sí. Es un está volando mucho, ¿eh? Esto. Vale. ¿Te está gustando? Está chulo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Está vale, divertido. una cosa, voy a hacer dos hornos. Me voy a hacer los tres y te doy uno. Toma. Yo tengo uno. Te doy, te doy, te doy uno y ahí si tienes dos, que tengo dos yo también. Vale, ¿Y qué, ¿necesitas alguna alguna cosa más? Eh, una pala, a poder ser. Pala, vale, pala, toma una. Sí. Vale. Gracias. Vale, yo me voy a hacer un poco más antorchos. Vale, voy a pillar. A metidos, vale. Me faltaba esto, el pico. Vale. Voy pillando semillas de trigo. Vale, si no, no viene un zombie, zombi? vale. <ríe> que viene un zombie. Vale, que viene un zombie ardiendo. Mira, mira, te... Oye, es... eh. Sophie, ¿qué te acuestas a que ahora mismo, si me como esto, no, no me va a dar hambre? ¿Qué me das? De broma. Oh, te doy a esto. <ríe> bueno, a ver semilla. ¡No me ha dado hambre! ¡No me ha dado hambre! ¡Qué suerte! Me la toma me la, la semilla, quiera. te la regalo. Un trato, un buen trato. Un buen trato, <ríe> un buen trato. A buen tío. Tío. A ver, si tuviera diamante te lo daría, ¿eh? Pero no, no tengo no, diamante. Si, si no, si me da igual, lo decía de broma, además. Ya, ya, ya. Pero que yo te lo daría igual, ¿eh? O sea que... Vale, vale. Vale, toma, ¿eh? Ay, ¿Quieres buscar algún loro? Porque antes ya me había visto, ¿quieres buscar? ¡Ay, sí! Vale, ¿Se pueden multiplicar, por cierto, los loros o no? No, no, creo que no. Oh, no. no un, un, un esto, un gato. A ver dónde están. Ay, un ocelote. Un ocelote, eso. No, ocelote, sí. ¿cómo era? Sí, Ocelote. Un ojolote, ¿no? Ocelote, ¿no? Ocelote, y el ocelote vale, vale. es lo del agua. Vale, vale. Es que siempre me confundo con las diferencias entre uno y otro. A ver, hay que buscar, hay que pillar esto también. ¿eh? Sí. Yo tengo 8, eh. Te yo tengo 8. O sea que ahora ah, vale, 9. Voy a pillar. Yo voy o sea, a pilla tú otras pocos. poquitas. Sí. Yo a creo que con 15 que o así ya estaría bien. Mira, mira, aquí hay bambú. Nos podemos encontrar. Sí, un palma. sí, sí, lo acabo de ver. Me lo voy a llevar. Mola, mola, mola. Buah, el bambú. ¡Oh! Mira, ¡Mira, mira, mira! ¡Cuánto! Mira, mira. Ahí hay una isla y aquí también. Mira, tú pilla eso y yo sí. voy a la isla, trato. Vale. Vale, vale. Mira cuánto, eh. Buah. Wow. Pilla el bambú, porfa. Vale. Sería guay, eh. Ten tener pues bambú sí. mola. Me hace gracia porque lo que encuentro fuera de directo en los vídeos. ¡Ah, ¡Oh, un loro! Ven, ven, ven. Un lorito. Vale, no, cógelo tú. Si quieres, cógelo tú. Yo voy a, encon vale. voy a encontrar otro. ¡Otro loro, oh, sí! ¡Ya me quieren! Otro ¡Tengo otro loro! sí ya oro. me quiere tengo otro loro oro ¡No! ¡Loro! ¡Ah! ¡Loro! ¡Loro! ¡Sí! Si ¡Sí lo tengo! ¡Ostras! Es ¡Este lorito es azul? verde! ¡El mío es azul! ¡Ay! ¡Qué mono! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡A ver! ¡Buah! ¡Perfecto! ¡Qué suerte! ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! Si... ¡Para que hagáis captura de pantalla! Cuando estéis viendo el vídeo, ¿vale? Si queréis hacer captura de pantalla, podéis hacerlo. Ponerle un nombre a la, al lorito. Sí. Yo voy, yo voy a decir una cosa. Si, si la gente apoya mucho el vídeo este, o sea, este vídeo, yo creo que... Eh, no sé si tú y lo vas a hacer, pero yo con mi lor, yo creo que Yo creo que... Puedo... Puedo... O sea, que puedo. Que... Les voy a dejar que elijan qué nombre quieran. O sea... A ver, qué, a ver qué nombre quieren, es lo que quiero decir. Los suscriptores de tu canal. Sí, a ver qué... Por eso digo, a ver qué nombre le, le ponen, le ponen. Al, al loro. Sí. Vale, tengo un stack de... De bambú. Vale, con eso es suficiente. Porque eso se puede plantar. Toma, sí, con eso de déjalo, en... porque se puede plantar, sí. ¿sabes? Si quieres... Ay, qué ¿Me sigue el loro? ¿Lo llevo encima el loro? Sí, ahora mira. Vale. ¡Ah! ¡Cuidado que estoy! ya ah, te sigue, te sigo, te sigue! ¡Ven aquí, ven! ¡Ven! <ríe> ¡Qué mono el lorito! Sí. No te, no se, que no se ahogue. Eh. No, no, no. No, ven aquí. Ven, ven, ven. No, no, no, no, no. Hay que salvarlo, hay que salvarlo. Espérate. A ver, voy a poner unos blo bloques. Y yo casi, ya que se, se, se, se está. Ay, Dios mío, salvando un loro. Ay, Dios mío, espérate. Espera. Mira. Ahora, ahora. Ah, ay, no, no, ay, que no, me, no, no, no, no, no. me ahogo yo. Que me ahogo, que me ahogo. Porque. <ríe> Salpando un loro y me ahogo yo. El, el, el, el, el loro es un poco bobo. Es que no, no quiere subir. Un momento voy a. <ríe> Pero sube, chiquitillo. ¿Ya? No. Hasta ¿Pero ahí. por qué te vas para allá, chiquillo? Ay, Dios no, mira, mío. Es que empújale, empújale Empujale, Ay, Dios. Pero si ves? lo estoy empujale, empujando. Si es que ya más no puedo no. hacer. Sí es Ay, este, el loro este. este. Ya, ya, está, ya está, está, ya está, ya está. Ya está. Vale, Ay, vale, Dios vale. mío. Toma, me dos. me he quedado dos corazones por salvar al loro. Che, sí, es que de verdad. Es que... A, vale ver, mucho, a, ver. a ver si nos encontramos... Tengo el loro encima. Sí. Sí. Vale, a, a ver si encontramos algún panda. Sí. Buah, molaría, sí, eh. Mira, que aquí, aquí, un momento, voy a... Pilla, eh, pilla eso que hay ahí, o sea, el... El este... El... Ahí no es ¿Qué? el nombre, el... La sandía. Sí, la sandía, gracias. <risa> y ya la he un poquito yo también, aquí. Pillo esto. Vale. Te dejo Pero lo que quiero hay... ahí. Ah, vale. Solo hay esto, ¿no? Te dejo eso. Vale. Ahí está. Vale. ¿Cuándo? Vale, ah, mira, aquí hay ¿Cuándo? más. ¡Panda, panda, panda! oh pandita! A ver. Mira. A ver. Ole. ¿Qué quiere? Oh. Ah, ¡Qué mono! ¿No se puede domesticar? Creo que sí. Pero va a ser muy difícil llevarlo, así que no sé. ¡Hola, pandita! ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Mira, hay que llevarle. Mira, vamos, vamos. Hay que llevarle. Este va a ser muy difícil. Sígueme, sígueme. Estoy escuchando un esqueleto. Cuidado que lo estoy escuchando. Espérate. Ah, no, no se puede poner la mano del, del escudo. Pequeño fallo. Ver, le voy a alimentar. Tampoco lo alimentes mucho, se va a poner... A poner se va a poner un gordito. No sé. Ay, Dios. Venga, vamos. ¡Vamos, venga. ¡Deja de comer! ¡Venga! Ta, ahí está, vamos. A ver. Ajolot, no, majorote, no, lo otro. Ay, no me sale nunca en el nombre. Eh, ocelote. Ocelote, gracias. A ver, espérate. Vale. A ver, vamos. Eh, pandita, ¿sumes o te venimos a buscar otro día? Podríamos guardarlo. ¿Quieres hacer una foto a la ¿Quieres hacer una foto a las coordenadas y le guardo? Eh. al la, la, la tú la, la vale. foto si quieres haz vale la captura. Le voy, le voy a hacer He hecho la foto coordenadas y el panda vale vale si lo encerramos no sé se... no, no, no pasa no lo nada creo. no no no no no no ¿Qué ¿qué no no no no no no no no Panda, no panda, ven aquí. Pss, pss, ven aquí mira qué bonito, mira qué bonito vale, ¡Ay! bonito él. no, no, no, no. oye, oye, oye, espera aquí ahí está, hecha, no, pega un que... Toma toma. para el otro lado, hay que, de... oh, pegado? ostras o sea, se ha pegado se ha enfadado no, sí, ha pegado el panda no, no, no, yo no te he pegado ¿por qué me pegas? oye no pegues, no, no, no ven, ven, ven se... ven. Hay que enseñarle izquierda a la derecha, ¿eh? Este niño, este, este oso no ha visto barrio sésamo, ¿eh? Hay que, hay que enseñarle izquierda momento, a la derecha, Un momento, quita, quita, quita un momento el bambú el bambú de, de tu mano. ¿Cuál? Vale. Ven, ah, ven. vale, vale, vale. Quítalo. Ven, ven. Dios. Espera, que quito. Que quito esto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahí. Vale, a ver ahora. ¿Panda, Ostras, perdón, perdón. Es que quiero. ¿Por qué no viene? No, le voy a empujar, le voy a empujar Yo quiero ayudarte Ahí, empuja, Ahí. empuja, empuja Empuja, Ahí, para allá Ahí ¿Qué está, está ¿qué, qué, qué, qué, Vale, vale, vale, vale ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? No, no, no, no Que se escapa, que se escapa Que se escapa Ay, Dios mío ¿Vale? ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¡Hala! Lo tenemos. Y lo pongo mal Si es que de verdad Lo ah. voy a encerrar así Lo voy a encerrar así ¿Vale? ¡Ay! Vale. ¡Se ha sentado! ¡Se ha sentado! Vale Ya está Entonces espera, espera, espera ¿Le ponemos iluminación por si acaso? <risa> que no me fío de que vengan bichos y la panda de todo este tiro eso, comido Sí Vale Por pues, si acaso le atacan Yo taparía el techo un poco, ¿eh? Sí, yo voy a tapar, yo también No, no quites el bambú, déjalo así ¿Sabes? Así estaría bien, ¿no? Yo no creo que así lo no que que le atacan Cuidado que no el es ¿Eh? dolor no está ahí Sí mm. Espérate que no sé cómo Cómo hacer para vale, que Vale, pues que... ya está, Yo ¿no? Creo que... Así, ¿no? Sí no, no van a entrar, espero Voy a tirar esto pero hay que tapar aquí. Ahí está. Vale. ¿Qué es eso? No sé. Habría que escucho? irnos de aquí ya porque vamos a... Vamos. Hay, vamos, hay que irnos de aquí ya porque vamos, vamos a hacer muchos mobs. Hay muchos sí, bichos, así que... Pero hay que entorsear un poco. Vamos a ir iluminando. ¡Ay, Dios mío, que me he atrapado! Espérate. Había quedado atrapada entre dos bambús. Vale, vale. Ahí está. Vale. Cuidado que aquí hay bichos, o sea... Que hay una pillar... sandía, voy a pillar la sandía. Hay que pillar lana, eh. Sí. A ver, sandía, sandía, sandía. A ver, voy a intentar. ¡Eh, hey, miro, mi lolo, mi lolo! ¿Qué haces aquí? Sube, sube. Había una araña por aquí. ¡Mira, ah, hay vale, más loros! Mira qué bonitos. ¿Cuántos? ¡Ah! Me matan, me matan, me matan. No, no, no. ¿Cómo te van a matar? ¡Ah, lo... ¡Ah, que Nos los mujeres! Dando... Voy, voy, voy para allá. ¡Me muero, muero, muero, muero! Voy, voy, estoy yendo, estoy yendo ¡Aquí! Estoy, estoy haciendo un tridente No, no me mates, no me mates, no me mates, no me mates No, no le mates, hombre Voy, voy, a voy, voy. No me digas que consiguió. Pensaba que había conseguido el tridente Me he rayado ¿Cómo que lo he conseguido? Vale. Estoy yendo, estoy yendo Vale, sí, sí, mi no. que cons Conseguir un tridente ah, está aquí. Está aquí bueno, sabes malo? que me voy a hacer un tepe, que es más fácil Vale ¡Uy! ¡Qué susto! <risa> vale, vale Ahí está Cosa vale. Sandía Lorito Pórtate bien, ¿eh? ¿Eh? Un poco Vale, que un momento, ¿vale? Que voy a Voy a buscar mi, ta... mi cargador Vale, vale Bueno, me voy a quedar aquí Eh, mi sandía, mi sandía Yo te cubro No te preocupes A ver me ha sumado la sandía <risa> Perdón Bueno, no pasa nada, aquí hay ¿Me más me puedes dar por favor? What? Sí, sí, espera Espera uh. Y dale Uf, señor, con las arañas A ver pues Pongo ah. a mi lorito aquí Voy con los abogados. Voy a pillar esta sandía Vale A ver, en teoría. Parece que me di cuenta, hay mil Es verdad, ¿dónde está? Un momento, un momento, voy a pillar esto. Es cierto. ¿Se ha escapado? No creo, ¿no? A ver, aquí en el agua no está. Bueno, o sea... da igual. Da igual, da No da igual. será... O píllate el azul ese. Había uno azul, eh. Yo he visto uno azul azul por ahí. Pues voy a ver. Si lo encuentro. Lo que no sé si. Creo es que el... mi Lolo a lo mejor se ha transportado allí, donde estaba yo. Oh. Claro. cuando que estás escuchando muchos zombies. momento, quiero ir a ver. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? ¿O soy yo? ¿Dónde? Estoy escuchando cosas. Voy a. Quiero ir a ver. No, me da mucha curiosidad. A ver, espérate. A ver si lo escucho yo. Estoy rompiendo un poco la ley de Minecraft, picar para abajo, espérate. ¡No! ¡Ay! Me he ¡Ay, caído. No, Iron. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale. Me caí. En dos, pero ya, ya está bien, está bien. A ver cómo subo yo, espérate. Voy a intentar hacer una escalera. Vale, vale. Yo voy a bajar. Bueno, más o menos es una escalera, ¿vale? No juzguen mis construcciones, ¿vale? No soy experta en Minecraft. Como se puede yo, comprobar. Yo tampoco, soy muy, malo, soy muy malo construyendo ese tipo de cosas. Vale, más o menos es una escalera, ¿vale? Te digo para cuando vale. subas. A ver, te voy a intentar... Oh, no, un creeper. Creeper, si explotas, vete para ¿vale? ¿Qué te parece? Bueno, no le pareció bien la idea. ¡Uy! ¡No! Cuidado a mi loro, ¿eh? Vale, pues acaso. ¡Uf! ¡Uy, señor! ¿Qué? ¿Cómo vas? mirando Estoy ¿Has encontrado yendo a... Algo poco a interesante. Poco. ¿Has encontrado cositas? Sí, aquí hay un luro. No sé si es el tuyo, ¿no? Es uno um... azul, amarillo y verde. No, no es el mío, pero no lo quiero, estoy sincero. Ya no pasa nada, porque en realidad los, dos, los, los los estos son muy bonitos, pero son muy difíciles de cuidar para que no se mueran, no o se sea, haga. Primero... A ver, hay que tener una casa. Sí. Espera, que me quito. Es verdad, se escucha... Se escucha zombies, ¿eh? Sí Aquí donde estoy ya no Porque estoy en, la, estoy en la altura 29 Pero aquí igualmente Pero sí que es cierto que se escuchan bastantes Sí Y mi loro No, no, no, no Mira, ¿y Más, mi más hierro, más hierro, bien, bien, bien. Aquí tengo hierro ¿eh? Vale. Ah, lo tengo encima, el loro. <ríe> lo tengo encima. Vale. Cueva, cueva, cueva. Cueva. Ah, no. ¿Dónde está la cueva? ¿Aquí? Sí. ¿Está más arriba? Ver. Mira, ya. me voy a encontrar más aire. Mira que viene, Más oro. Más oro, más... Más hierro. A ver, espérate. que... Eh, aquí está. Aquí está la cueva. ¡Qué bonito! ¿Qué tiene la, las enredaderas las esas? De Minecraft, son las unas pocas nuevas de Minecraft. Buah. Son espectaculares. Voy a ver. hacer una mesa de crafteo. Necesito hacer una mesa de crafteo. Ah, ya tenía una. Da igual. A ver, vale, estoy poniendo play, bien la escalera. Esto y esto. Vale. Estoy levantando más el techo de la escalera Para que no sea todo tan angoso, ¿sabes? Tan apretadito el techo Porque si sí. no Lo estoy subiendo dos bloques más de altura Vale Así Mira, lo ves aquí en la es, cueva eh. Sí ahora, ahora llego Ahora llego para allá Te estoy viendo, ¿eh? O sea que te veo el, el tac Vale, oh, bueno. me sale el musgo este Mira, aquí tengo mucho hierro, ya o sea Ostras tengo, tengo 18, no, está mal Oh, las vallas estas las Ah, es cierto, mi sandía ah, ya, ya la tengo, ya la tengo, nada, nada Ya la tengo Me Mira. llevo la, las vallas bueno. estas Uf. No tengo mi carbón, ¿tú tienes? Eh, sí, 14 Ah, espera, tengo mi carbón Ah, sí, sí, sí, que lo tengo, perdón, perdón sí. <risa> Si quieres te doy el mío No, ya tengo 11, estoy bastante bien Vale Buah, tengo arcilla, ¿eh? Podríamos hacer la casa de ladrillos, ¿eh? Pues sí, pero va a ser complicado No, aquí hay arcilla, ¿eh? Bastante. Sí, eso sí, pero hay que buscar no solo aquí, sino también arriba. Buah, wow, pero es que aquí tenemos mucha arcilla. Vale, voy. Es decir, te voy a buscar Lo que, a mi, lo que a buscar es mucha, calzado, ¿sabes? Ahora vuelvo, ahora vuelvo. Vale. Vale, chicos, pues mientras viene, vale. Eh, os digo, a ver, estamos en una especie de. Bueno, si sí, no tengo verde. Eh, vale, tiro al ojo de araña Que para qué queremos ojos de araña Vale, me apareció Ah, vale, es un zombie. Vale, tenemos más arcilla Porque la casa uh, No, no, no, no No mueras, hombre, por favor Ahí está No sé si está él aquí No sé si se ha cubierto o no se ha cubierto No sé dónde está No sé dónde se ha metido No sé dónde está para cubrirle, ¿sabes? No sé dónde está. A ver. A ver, vamos a pillar la arcilla. Vale. Bueno, es que aquí hay demasiada arcilla, chaval. Pero esto es demasiado. A ver, espérate, espera, espérate. Espera. Eh, esto no lo quiero. Esto se puede convertir en bloques ahora que caigo. Los bloques de arcilla. Y así ocupan menos espacio, ¿sabes? Oh, sí Se puede, se puede Vale, y luego la arcilla Se puede convertir Dime que se puede convertir ¡Oh, No se puede Acabo de hacer un bloque de arcillo De arcilla, en serio di, di, Dime, por favor Dime, por favor Dime, por favor Que se puede Eh, que más Vale, vale Estoy, estoy probando, estoy probando Dime que sale Dime que sale Por favor, dime que sale Vamos, vamos Terracota No me lo creo Sale Terracota Sale la maravilla, la Terracota Ay, la Terracota Bueno, bueno, bueno, bueno Soy, soy genial en Minecraft Increíble Bueno, igualmente, aún así Voy a pillar toda la arcilla que pueda Toda, toda, toda la que hay aquí, me la llevo. Me llevo toda la arcilla que haya. Es mía, la arcilla esta. Lo que no sé es dónde está el... Eh, eh, Daniel. No sé si se ha metido en un hueco. Hola, hola. No sé dónde te has puesto, eh... Para cubrirte, ¿sabes? ¿Te has metido en un hueco o dónde estás? En la cueva. ¿O no estás en la cueva? Eh... ¿Qué pasa? me ha ¿Me ha echado del servidor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Espérate, creo que es la conexión, eh No. ¿Qué ha pasado? Creo que se le fue la conexión a, a Daniel, ¿eh? Me parece que sí. A ver, espérate. Está llamando? Hola, hola, hola. Se me ha salido. Un momento, tengo que ir al baño. Vale, vale. Ok. A ver. Eh, lo que ha pasado es que como que se ha desconectado el, el servidor o, o el mundo, ¿vale? Entonces, cuando venga, ¿vale? Vamos a intentar otra vez, eh, pues, entrar. Porque yo no puedo unirme a, a ningún servidor. Me imagino que no es ningún mundo, ¿sabes? A ningún mundo. Creo que es porque, eh, como... Está desconectado ¿Sabes? A lo mejor hasta que no se conecte Porque Espérate Si yo hago así Ya me sale, ¿no? En teoría le tendría que salir Servidores Vale, estos son o oh, el Bitwars de Minecraft minecraft El juego de las camas, vale Vale Estoy mirando eh, a ver qué tipo de, de servidores hay El Pixel Paradise Vale, que... Volcano, no sé lo que es, no tengo ni idea, no me preguntéis The eh, Hif No sé lo que es, pero intuyo que es de Estados Unidos porque pone EU Bedwars Este servidor me molaría jugarlo eh. Me gustaría jugarlo Pero en un vídeo, claro eh, juegos disponibles Vale, estoy mirando, eh Te aprovechando Creativo Ahora que caigo, es verdad No hay modo creativo, ¿no? Espérate Creative mod Mira, Apocalipsis Zombie Dime que existe este Existe el Apocalipsis Zombie Juegos disponibles Vale El de mapas eh, Creativo Bueno, bueno Survivor Games, un montón de juegos, Pet Wars Vale. Estoy, estoy revisando a ver qué, qué servidores hay. Y de paso, voy a mirar el marketplace. A ver, ¿qué nos da el Minecraft nuevo? ¿Qué nos das gratis? A ver, aspectos. Eh, pa, pa, pa, pa, pa. De momento no hay nada mm. no, no hay cosas gratis no, no hay cosas gratis A ver, aspectos Eh, ¿por qué sale un Minion? No me lo creo Los Minions ¿A quién no le gustan los Minions? A mí me encantan A ver, por aquí Eh, eh, eh Cosas gratis, cosas gratis Cosas gratis. Por aquí tenemos... Bueno, Islas del Capricho. ¿Esto qué es? El Redstone. Bueno, bueno, bueno. Esto ya es para fliparse. Mundos con trazado de rayos. Bueno, bueno, bueno. ¿Estamos locos o okay? qué? ¿Qué es esto? ¿Pero cuántas cosas hay aquí en el Minecraft? A ver... Edition Privacy Pro 2. Pro... Prodigy. Inglés. De Oxford. Por supuesto. Eh, Misterio de Kodokan. No sé lo que es. Interesante. Este tiene pinta de... De historia, eh. Frozen. Está Frozen. Oh, no me digas. Esto hay que probarlo. Por episodios. O sea, esto... Esto de aquí, estas cosas que hay aquí, son como si fueran eh, para poder hacer series. Literal, porque pone por episodios. Eso significa que puedes hacer series con esto, ¿no? A ver, puedes hacer series con cualquier cosa de Minecraft, ¿no? Pero esto, en especial, puedes hacer cositas interesantes. Mundo trazado de, de rayos. Buah, esto. ¡Oh! ¿Pero esto qué es? ¿La ciudad del neón? Bueno, bueno, bueno. Aldea medieval. Bueno, esto es brutal. Esto es espectacular. Aventura acuática. Ah, esto es cuando. Eh... Esto creo que es eh, muchos mundos, me parece. Muchos portales. Y puedes co eh, conectar un portal con otro o algo así, ¿sabes? Eh... Uf, wow. Demasiadas cosas Colecciones de creadores Logotip ¿Qué es esto? Log sí, no sé lo que es No tengo ni idea Zombie Esto no sé lo que es ¿eh? Intuyo que son como mods, ¿no? Esto, ¿alguien sabe lo que es? Porque alguien, eh, que me lo explique Hola, ¿qué tal? Estoy aquí mirando lo, las cosas que da Minecraft en el Marketplace Estaba haciendo un poco de tiempo hasta que vinieses y mirando sí. a ver lo que hay Hay un montón de cosas, ¿eh? Hay un montón sí. de mapas y de... Aquí, por ejemplo, pone... Hay uno de fútbol, hay uno de dragones sí. Hay otro de... Bueno, hay un montón de cosas para jugar, ¿eh? O sea, <risa> se pueden ya. venir muchas cositas eh, a ver eh, a ver si ahora te dejan entrar ¿Al, uh, al mundo Sí ¿O se te ha borrado No, lo tengo, lo tengo Vale, vale Una pregunta Dime ¿Te gustaría cortar el vídeo aquí si quieres? Y jugar algo tuyo, diferente, sin grabar tranquilos. Vale, un, un servidor aparte ¿te refieres? O otro juego, lo que tú quieras. Vale, a Roblox, ¿te parece? Sí, okay. vale Vale, pues despídete tú primero y luego me despido yo. Adiós chicos, espero que os haya encantado este vídeo. Si os ha gustado, dadle like y suscribíos al canal de Sofi y bueno, te toca. Bueno, pues nada, ya lo has dicho todo. Así que muchas gracias. Deja en los comentarios que te ha parecido. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Chao, chao. Despídete, despídete adiós. Adiós. Adiós.